a la muerte, no le gusta que le engañen. Continuamos con la segunda parte y es, conexión entre el tiempo y la muerte. Para que alguien muera tiene que haber sido entregado por el tiempo a la muerte, el tiempo provoca todos los eventos de forma perfecta para que la muerte tenga éxitos de esta forma los códigos del tiempo son vinculados en el sentido de cada cosa para que todo lo que existe se mueva conforme a estos códigos para luego conformar un hecho de muerte perfecto. Para entender un poco estos códigos, miremos algo, si un sicario va por la vida de alguien y logra su objetivo en el momento exacto según él lo haya planeado, pero para la otra persona no fue un éxito, ya que a él se le dijo que no fuera por esa calle, que se metiera por otra, por un lado se evidencia como un éxito que tuvo el sicario, y por el otro lado se evidencia como un error que cometió la otra persona y por ello el sicario pudo lograr su objetivo, pero en realidad no fue así, tanto él. Uno como el otro solo hacen parte de un código elaborado por el tiempo. Los códigos del tiempo son lo mismo que nosotros conocemos como los designios de la vida. Muchos creen que ya todo está escrito, pero en realidad no es así, ya que en algunos casos estos códigos pueden ser vistos de una u otra forma, ya que todo en la vida es posible, y por esa razón muchos han pasado frente a la muerte y han podido contar su experiencia. El ángel de la muerte es servidor del tiempo, por lo tanto éste le establece los códigos y coordenadas perfectas para que pueda tener éxitos. ¿Pero qué pasa en los eventos donde muchas muertes no se dan cuando en realidad debieron darse? Resulta que cuando el universo está a favor de alguien o decide decir que no, no sucede nada si todo se ha de suceder, como es en el caso de caídas de aviones en los que personas ha sobrevivido a su accidente. En muchos libros se habla de un enemigo llamado tiempo, pero ¿a nadie le ha interesado saber de este espíritu malvado? Hay un texto bíblico que dice que los días son malos, y esto a entenderse con mucha claridad, haciendo referencia a que no hay un día en el que no se destruyan vidas. El tiempo es la gran bestia que juega sucio todos los días, ya que después del milenio no existirá más. ¿Y qué papel juega Satanás en todo esto? Lo descubriremos en la próxima temporada.